Eso no es, excusa, es, que eso no es preocupación bien. para el PRM ahora, en el PRM no hubo problema, el PRM todo pasó eh, de paños y manteles, eh, no importa, Hipólito me acepta su derrota bien y bien. felicitaron a Abinader. Ahora no hay problema, eso no hay problema en el PRM, eso es una discusión, ahora bien, lo que está haciendo el PRM de manera correcta es decir, bueno, si se está pidiendo que se reconteste, está de acuerdo que se haga, ahora también planteó Orlando Jovenera, que no hubo problema en las elecciones, pero si es una petición del grupo de Leonel, que está correcto que lo haga, pues que se haga, para que la Junta a través de esa acción que pueda hacer, pues todavía... Sea más transparente El proceso que recién finalizó el pasado domingo Eso está correcto por el PRM O sea, lo del PRM no está en discusión Ya el PRM eligió su candidato Y lo que tiene que ponerse a trabajar En pro de ganar las elecciones el próximo 20 ¿Sabes cuándo es que tiene que empezar, empezar a trabajar? Ahora, alimentar no, no, no, alimenta la discordia ajá, que, No, porque no, eso es daño al país No es al PLD Ay, Dios mío, ¿y qué ha hecho el PLD? Todo, el, ¿Qué ha hecho el PLD? Pero, 20 años? Pero este todo, daña el país, porque pero, mira no es. De barato reformista ¿Quién de barato reformista? El PRM. ¿Quién pero, dividió el PRM? Es que ¿Quién no, dividió el PRD? Pero que eso no es una situación. Ah, pero que eso no es, oye, incluso. Yo digo, es tan, cor, es tan correcto lo de Randito. Sí, decirlo sí, como delegado, serio Porque el PRM ni siquiera meterse en eso, como está okay, en ese lío que tiene ahora okay, no, la Junta y el PLD. Mira. Si hay algo que, que, los, que se, le, se le atribuye al Comité Central y al Comité Político del PLD, es. Llevar la décima de Maquiavelo en la frente Solo así se han mantenido en, este poder, en el poder por 20 años Y van a seguir en el poder Porque han desvinculado, han desbaratado han, le han quitado la esencia a todos los partidos políticos ¿Y cómo se llama eso? Tú a la oposición. No necesitas crecer nada más de barata la oposición. Sergio Antonio Romero Ajá. Pérez, es que esta situación es ah, totalmente no. ¿Sí diferente no? a lo que tú estás diciendo, ah, Sergio Romero. Sí, es que en esta bien. situación tú no estás hablando... ¿Sabes de... cuándo las elecciones? En febrero. ¿Sabes cuándo las elecciones? En Sergio, eh, discúlpame es que no estamos... Esto es, un, esto es una situación es sui generis, si se quiere, si se quiere pensar. Da, no, de, no en quiera, el ring, no, dale un trompón no, sí, al pero, tipo y vete para la esquina, sí, no Oye, no no me te voy a poner un ejemplo, No, serio, no lo Donde tú vives tu vecino del frente, hay una situación, y tú como vecino, como vecino del frente, una situación difícil, eh, de familiares, qué sé yo cuánto, tú no puedes ir. En vez de apaciguar, de buscar que haya cierta venencia. ¿Y si venencia? son dos malos vecinos yo que no sabe ni de ellos? Ah, que se lo lleve la policía a los dos. Es ¿Eh? ¿Tan sencillo? ¿Te lo estoy poniendo fácil? Es que yo no, te estoy respondiendo. Es que tú no puedes alimentar la discordia, Sergio Romero. ¡Ay, sí! Tú no puedes. Claro que no. O oh, como siempre ha mantenido los pero, paledeítas esa mano de seda para si, los si demás eso, partidos. Pero si eso somos Sergio, te estoy hablando en este momento, es Sergio Romero. Te estoy diciendo en este momento, donde se corre el riesgo de que el país eh, sea afectado. Mira cómo lo manifiestan los empresarios, sí. señor Antonio Romero. Sí, porque lo, que lo esa estabilidad es... que podemos tener de mantener esa actitud, no solamente esa actitud, sino ser alimentada entonces por el PRM, como tú planteas. Entonces, oye, explícame. Oye, el PRM ¿Eh? tiene obligatoriamente que alimentar esa división. Si no la, si no la alimenta... Ah, Se que, oliendo donde guisa. Lo, lo que tiene que hacer el PRM es, es sumarse y debió ir también en masa porque claro, estaba taller. junta no, Claro, oh, no, no, no, eso sé, no, no, no, no, no, porque no, no,